Hola a todos, mi nombre es Bustanario bienvenidos a un nuevo capítulo de rastrillo os traigo otro videaco, otro raideo semi-online se podría decir porque el nota está rondando por ahí, no os voy a decir lo que pasa pero está rondando por ahí así que nada, nos preparamos, nos hacemos una caseta pequeña y nos metemos abajo así que nada, disfrutad de este raideo chicos y ya sabéis, nos vemos todos los días a partir de las 5 de la tarde en twitch.tv barra Bustanario un saludete, nos vemos, chau Cuando vayas a entrar la flipa, es súper perambólica. Ah, me toca que tener lanzallamas, tío. En lo que quiero es hacerme una buena base, pero no sé cómo. Una base pequeña, pero eficaz. Un día me pasó que estaba rusando una casa con las puertas, tenía que coger lock. Pero no tenía contraseña, hostia. Qué buena, Maxi. Pues, eh, own, yo qué sé si... Hay servers para construir solo, eh. O sea, te puedes meter en un server de estos de construir. Creo que el de Bob el Constructor. Ala. ¿Había gente? Sí, había uno aquí corriendo, un tal Leonardo. Bueno, Leonardo no. Es que tengo el streamer mode puesto. Lleva a Thompson el tío, ¿eh? No sé cómo se ah. llama, el tío. Le acabo de matar, no sé. Ese es el de la casa, creo, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Entra en la saco ya antes de que... Joder. Vale. Eh, ¿disparos? Sí, disparo yo. Para terminar la puerta. Me ha rayado, tío. <risa> no, tranquilo, si sí, le queda 5 de vida. Esto tienes un armario o el home o algo. Y la puerta. Vale, por las ventanas él no sale. La putada no, es no, que. Por, ¿Por armario? Es que quiero ver si tiene un armario aquí. Curiosidad ya. Yo estoy luchando, petardo, pero no sé si eres tú o. Soy yo, creo que soy yo. El armario está ahí, sí. Con Codelope. El armario ya la has pillado? Es que tenía uno fuera, tío. Ah, la fuera. Claro. Pero... Vale, vale, vale. Ya tiene una ruleta toda esta mierda. Uh, el hornito aquí. Mira la ruleta esa. La ruleta, tío. A ver, ver qué te toca. Esta no gira, eh. No tengo una en casa, Esta no me gira, ¿no? Ah, ahí está. Venga, si es rojo, le meto un C4 al armario de fuera. Don, don, don, don. La suerte va a elegir que.. No se lo meta, ¿no? A Picazo. La... A Picazo. <ríe> <A mi casa. ríe> bueno, o a balas explosivas. A tengo aquí tres esas, no, Eso no lo han dicho. Ya está. <ríe> Vale. La puta es que no me traigo la madera, tío. Para hacerme el armario ahora. Ahora me atraigo. Peligro. ¿Peligro? cómo me pongo el home en mi casa y después para usarlo? Ahora te lo explico, ¿vale? Aún. No sabe ni cómo ponerse el home, el pobre. Vale, aquí sigo estando bloqueada, ¿eh? A eso lo escribo yo. Sí, se lo puedes poner en el chat, que tal? Ah, sí. sí. Sí, vale, no me va a servir de mucho, ¿eh? Ese armario, lo ha puesto por el límite que había, pero ya está, vale, pues una, y dos. ¿Y dos? Hay dos puertas ahí, sí, creo. Escaleras de piedra, es que eres un genio, tío. Las escaleras siempre son de paja, hombre, y antes de irte a dormir las rompes. Ah, no, eso lo hacía, bueno, es verdad también. Yo lo hago así, siempre, y me pongo un suelo de paja encima, y así ya me despierto, y si lo han roto sé que han intentado algo. No sé, vamos. Es que así me lo pone súper fácil. Escalera y ya estoy arriba, ¿sabes? Uh, se No te fijas bien, ¿eh? En algunas cosas. ¿En qué? <risa> Cuando te fijes, verás. ¿Qué? Esta casa que tiene cosas escondiditas. ¡Oh, no! ¿Ya? ¿Así tan fácil? La ¡Joder! Y el armario está aquí, míralo. Pues ya está, ya, ya ha llegado ¿eh? Ah, vale, que está con codelock. Joder. Pues mira, de momento me planta aquí. Eh, era ahí, ahí, Esta también tenía, ¿no? Sí. Buah, bueno, es que ahora podría abrirme la puerta y deletearme, si está aquí. Pero no parece. No aparenta. A ver. Uh, uh, uh, uh, uh. Esa casa es súper rara, ¿eh? Como uh, tú dirás. Joder, tienes? con el fuego parezco tonto. Pues 14.000 de pólvora, 22.000 de azufre, 303 explosivos hechos. Y la cajita, 29 C4s, 37 satchels. Ay, mira. Pues mira, ya te puedo pagar lo que me has dado. <ríe> y aún me sobra, creo. Me has dado 20, ¿no? al <ríe> suelo. A ver, estás aquí, ¿no? ¿Eh, con Banish. A ver, tiro... espérate. Mira, te tiro 20, ¿vale? Toma 20. Ala, ya está apagado. estás pagado. ¿Has pillado? Vale, mira. Sí. Hay que ser legal en esta vida, señores. Vale, y ahora vamos a investigar estas puertas. Que ya no debería haber mucho, pero bueno. Y nada, a tope. Ala, ala. ¿Has puesto un armario? No, no lo he puesto a un maxi. Y de hecho. Bueno, aquí hay más cajitas. Mira, 37 el más. 3100 de alta calidad, 6 C4, 10K de no pólvora. No tiene, no tiene sentido, ¿no? Esto sería para guardar cosas, porque esto no tiene sentido. Sí, sí, esto es para guardar cosas, eh, 100%. 100%. Aquí tiene la camilla. Pues mira, uno, 2 y 3. Hostia, qué fail has tenido. Es que he fallado una puerta, ¿no? No, hay un, bal un balconcillo. <risa> ya, ah, tiene eh. que un balcón. Esperamos que. Ah, vale, vale. Bueno, da igual. Si sí, lo que quería era ver, ver, ver aquí dentro. Mira, esta puerta abierta. ¿No estarás aquí arriba? Estos <ríe> escondido ¿sabes? Ahí vigilando la puerta. ¿Qué va? Aquí tienes las planticas, ¿eh? Sí, sí. Hombre, lo bueno es que ahora puedo ver... Hombre, lo primero que habría hecho si estuviese aquí... ...es abrir las ventanas y empezar a dispararme como un animal. ¿Sabes? Si hubiese estado aquí. Pero no está. ¿Has salido ganando? Sí. <ríe> ya te digo, 74 satchels, 74k de esto, 3100 de alta calidad, 303 de explosivos, salió ganando por un tubo. Si es que no estoy perdiendo hoy. O sea, no estoy perdiendo nada en los raideos. Nada. O es sea, que me voy a la puta casa abajo, tío.